Ellos son alumnos del Liceo Abdón Cifuentes de Conchalí, quienes viajaron a Japón junto a la presidenta desde Santiago. La invitación no es casual, pues ellos han participado de un programa de robótica en su colegio e incluso competido en torneos internacionales. Estamos viviendo un periodo de cambios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 La robótica se toma en las salas de clases. Si bien la robótica llegó a Chile de mano de las universidades en los años 70, en el ámbito escolar hizo su aparición recién en la primera década del siglo XXI, a través de talleres extraprogramáticos y o asignaturas optativas. Pero, ¿qué es la robótica educativa? Según Soledad Garcés, del Grupo EDUCAR, la robótica educativa es un sistema de aprendizaje interdisciplinario que propone un problema a resolver a través de robots, promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias de pensamiento en el alumnado. Esta disciplina ha abierto nuevas fronteras del conocimiento a niñas, niños y adolescentes y ha desafiado el límite de lo posible en las aulas. Conectándolos con el mundo y abriéndoles nuevas oportunidades laborales, ya que los ayuda a desarrollar competencias que resultan esenciales para la sociedad y el mundo en el que están viviendo. ¿Pero qué colegios o liceos han incorporado la robótica educativa en su currículum? Un caso paradigmático es el liceo polivalente Abdón Cifuentes, de la comuna de Conchalí,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 De hecho, su equipo Fénix ha obtenido distinciones y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellos, se encuentra en lograr el segundo lugar entre 68 equipos de 38 países en First League League, realizada en Arkansas en 2017. Ser parte de la última gira presidencial de la presidenta Michelle Bachelet a Japón en febrero de 2018, oportunidad en que conocieron a Ayuki Nakagawa, fundadora de RT Corporation y una de las figuras más respetadas del mercado de la robótica en el país del sol naciente. Ese mismo año, en octubre, volvieron a Japón para participar en la World Robot Summit y el 2020, en medio de la pandemia, 45 estudiantes del liceo programaron a EVA, un robot adquirido en China en 2019 que entrega información en español y criole a pacientes en el Centro Comunitario de Salud Familiar Jaide Sepúlveda de Conchalí. Para conversar sobre cada uno de estos logros, pero también de los aprendizajes y desafíos de la robótica educativa, conversamos con el profesor Marcelo Pacheco, quien ha liderado el taller de robótica del Liceo Polivalente Abdón Cifuentes desde sus inicios. Marcelo, ¿cuándo y por qué nace el taller de robótica del liceo? Nace a partir de una iniciativa de, del periodo fundamental de ese, de ese año, ya hubo eh, una orden del alcalde en ese minuto donde nos indica que colocaramos dentro de los talleres del liceo eh, robótica, ya parte en un avance o una visión de llevar la tecnología al aula. Eh, nosotros retomamos el desafío de incorporar la robótica a nuestro liceo. En ese año partimos con ocho alumnos con un proyecto piloto. La robótica recién venía llegando a Chile en la parte educacional. Fuimos uno de los pioneros dentro de este proceso y este proyecto. Eh, si uno analiza en el contexto real, partieron alrededor de, en ese minuto, alrededor de 38 colegios y en la actualidad de esos 38 solamente quedan cuatro. Y en ese sentido, ¿cuáles han sido los principales hitos del taller de robótica? Hitos. Yo creo que hitos han, hemos ido evolucionando, hemos ido alcanzando sobre todo los niveles de aprendizaje, el reconocimiento de las autoridades, el reconocimiento tanto del gobierno, tanto de... de, de decir, haber sido reconocido por una presidenta de nuestro país, haber sido reconocido, reconocido por los últimos... Ministro de Educación, donde el trabajo que estamos haciendo eh, ha logrado fruto. Hemos, hemos, hemos sido capaces de compartir esta experiencia, llegar a lugares dentro de nuestro país, como la carretera ultra poder compartir con nuestros alumnos eh, este, esta metodología, este nuevo método de aprendizaje ha sido, eh, yo creo que es espectacular. Si pudieras evaluar la evolución del taller de robótica a lo largo de estos años, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que han tenido como iniciativa, pero también a nivel de estudiantes y docentes? Yo creo que año a año hemos ido evolucionando. Año a año los conocimientos, los aprendizajes, las referencias han ido aumentando. Hoy, no obstante, tenemos, estamos asociados tanto a la Universidad de Santiago de Chile como a la Universidad de Chile en los proyectos STEM. Eh, Nos ha permitido ser transversal en varios subsectores de nuestro currículum. Robótica ya es parte de una columna a nivel de aprendizaje en este, nuestro coliseo. La interacción entre los diferentes subsectores ha llevado a que Robótica evolucione y pueda ir desarrollando sus propios proyectos, sus propios crecimientos. No obstante también el, el hecho de cada año aumentar la tasa de eh, alumnos que, que, han, que están en el taller, la educación superior ha sido tremenda. Este año de los ocho alumnos egresados de cuarto medio de nuestro taller, eh, siete quedaron en las universidades estatales, entonces para eso para nosotros es un logro eh, fenomenal. Los aprendizajes, las carreras, ya las tienen definidas ellos como te hablaban los chiquillos desde tercero medio. Ellos ya tienen una mirada ya más clara, más concreta de lo que quieren proyectarse en el futuro. Eh, tienen una mirada ya sea más científica, más humanista, más matemática, una mirada más global. Hola, mi nombre es Josefa Mellado, soy del Liceo de Don y y voy en Puerto Medio y soy parte del taller de robótica. Para mí robótica ha sido algo importante en mi vida durante estos últimos cuatro años porque yo partí sin saber nada acerca de robótica y ahora robótica es todo lo que más sé y me ha formado. He conocido a muchas personas, eh, culturas, gracias a ella he podido fomentar mis estudios en la manera académica. Cuando entré a Robótica, la verdad pensé que no iba a resultar muy bien, porque no tenía idea, pero resulta que Robótica me abrió las puertas para, y me dio las herramientas para comprender todo, lo cual eh, estoy muy agradecida de todo, de, mi, de mis profesores, mis compañeros, así que ha sido muy grata la experiencia. Hola, muy buenas. Soy Benjamín Jerez, de Lisab, Don fuentes del año cuarto medio. Eh, para mí robótica ha sido todo, literal. Desde pequeño siempre me ha llamado la atención la comput los computadores, aprender más, cómo, cómo, se, cómo una mente puede crear un computador, cómo puede ser, cómo te puede ayudar en muchos ámbitos, como en el estudio, matemática, y muchas cosas así. Entonces, yo siempre en el liceo he tratado de ver dónde puedo aprender eso y nunca encontré ninguna parte. Entonces, cuando fui creciendo, encontré robótica que me llamó la atención inmediatamente vine con el profesor a inscribirme. Y fue del cielo a la tierra. Pude aprender muchas cosas que nunca vi, como diferentes idiomas de programación, diferentes culturas, eh, aprender sobre qué quiero hacer en mi futuro, eh, aprender a conllevar muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, eh, de todo en verdad y gracias a ello ahora estoy, quiero tener, ir a la universidad y aprender ingeniería en informática que eso yo desde pequeño nunca supe que en verdad quería estudiar, siempre me llamó una cosa la atención pero nunca supe qué hacer, eh, lo encontré sentido a mi vida gracias a robótica. Hola, mi nombre es Sebastián Herrera, soy ex alumno del taller de robótica del Liceo Polivalente A2 en Fuentes y actualmente me encuentro estudiando en el Plan Común de Ingenierías y Ciencias de la Universidad de Chile. Para mí, ser parte del taller de robótica ha sido una de mis mejores experiencias en, en lo que lleva mi corta vida, y porque siempre cuando yo era chico me llamaba mucho la atención lo que es la robótica, la computación y la informática, y dentro de ese taller encontré todo esto, desde cosas que, la verdad, a esa edad nunca me imaginé hacer, como armar un robot, saber programarlo, idear programas que no necesariamente necesiten de un robot, armar prototipos y yo creo que una de las cosas más importantes es el trabajo en equipo que se tuvo allá adentro y el investigar proyectos o inve investigar cosas que a uno más le gustaba o cosas que más le atrayera se veía una cierta problemática eh, en el taller como que conseguí la orientación necesaria para investigar sobre todo sobre eso y lo que me interesaba eh, pero en cambio aquí al investigar lo que te apasiona, lo que te gusta es eh, que es una sensación diferente, una sensación de, de interesarte cada vez más y saber más de lo que estás viendo. Y con respecto a lo del trabajo en equipo es increíble. Simplemente el hecho de, de saber de que al trabajar en equipo eh, hay diferentes puntos de vista, hay una, una distribución de tareas, hace que el producto final que salga de ello sea un, un producto mucho más sólido, algo que que ha sido trabajado por mucha gente que sabe lo que está haciendo y que tiene ganas de desarrollar eso. Sí, son una, una experiencia extraordinaria, una experiencia increíble, que la verdad espero que en, en muchos más liceos se empiece a tomar este camino lo que es enseñar la robótica, que incluso ya está cada día más cerca, es como un nuevo futuro, entonces es un, eh, una experiencia totalmente maravillosa. Marcelo, ¿qué les ha enseñado la robótica educativa como liceo? Es el autónomo es los aprendizajes, en que los aprendizajes son parte del proceso de ellos mismos. Ellos tienen que ir buscando nuevos aprendizajes, buscando nueva estructura, el compromiso con el, con el proceso, el compromiso con con su día a día, eh, con recolectar estos nuevos conocimientos, en buscar nuevos conocimientos, en ser, en ser investigadores de sus propios eh, conocimientos, eh, en, en llevar a cabo eh, la idea sobre, o sobre todo la, la proyección de vida que ellos tienen. Yo creo que eso. ¿Cuál crees que ha sido el aporte del taller de robótica que dirige Marcelo al liceo? Bueno, el aporte ha sido fundamental. Eh, un aporte paradigmático para la vocación de este colegio. O sea, el taller de robótica ha significado para nosotros eh, un crecimiento desde el punto de vista no solo académico, sino que también desde el punto de vista humano, desde el punto de vista eh, profesional, eh, eh, de entregarle herramientas que a los estudiantes también les permita un desarrollo futuro en esta sociedad y en este mundo, en que la tecnología es fundamental eh, para poder proveer respuestas eh, a un mundo que está eh, tan complejo. En esta situación de pandemia también nos hemos dado cuenta que la robótica también tiene... Eh, mucha importancia y nos alegramos y, y da absolutamente, tiene certeza lo que estamos haciendo. Estamos absolutamente convencidos que hay que continuar profundizando en esta herramienta, en el proyecto educativo del establecimiento. Así que ha sido fundamental el trabajo de Marcelo y de los chicos en este taller. Raúl Astudillo es director del Liceo Polivalente Abdón Cifuentes. Marcelo, y dada su experiencia de más de una década, ¿por qué crees que se debería incluir la robótica educativa en el currículum escolar? Porque es un instrumento que te da resultados. Yo creo que la robótica, de alguna manera, al ser lúdica, te, da, te permite que el alumno o el concepto de mirada que tiene el alumno, desarrolle una forma distinta de adquirir nuevos conocimientos. Te permite jugar, te permite conjugar y sobre todo te permite ver lo que está haciendo, lo que se hizo en papel en algo práctico, en algo mucho más, sí, algo comparativo, algo más lógico. En el sentido de, de que el alumno está investigando, pero a su vez también está construyendo paralelamente un proyecto a través de un mecanismo. Y eso sin dudas nos va a permitir de alguna manera eh, mejorar el aprendizaje. Ahora, la robótica evidentemente es ayuda en el proceso, es pues, un instrumento que nos permite de alguna manera tener una globalización en cuanto a nuestros aprendizajes. Hoy en día, si uno mira los difer las, las, las diferentes actividades que uno puede realizar a través de este taller, eh, tiene la posibilidad de compartir esa experiencia con otros o con otras personas, con otros profesores, con nosotros mismos. Hoy en día eh, trabajamos con cinco países en el mismo tiempo. Trabajamos con México, trabajamos con Colombia, España, Argentina, y me queda uno más que sería República Dominicana. Entonces, si uno, si uno mira eso, eh, creo que es muy importante. <risa> Muchas gracias, Marcelo, por tu testimonio y reflexiones. No, darle las gracias a ustedes por haber por haber dado, dado este espacio para poder comentar mi, mi experiencia acá en Conchalí, tanto en Conchalí como en Milpilla, entre comillas, pero y que evidentemente tiene frutos, evidentemente no podemos dejar que la robótica o la tecnología vaya todavía quedando abajo. Eh, tenemos que hacer eh, todo el, la o tener todas las posibilidades de que esto sea una herramienta que le permita a todos los colegios de Chile eh, tenerlas en su aula y poder así, evidentemente, tener mejores profesionales. Gracias por el tiempo que me han dado para poder presentar mi proyecto y mi experiencia. <tose> De de えっとえっと <tose> Un país que ha incorporado la robótica en todos sus ámbitos, es Japón. Y el área de la educación no ha sido ajena a ese proceso. En el Ministerio de Educación, en 2016, decidió integrar la asignatura de programación en el currículum de todas las escuelas públicas secundarias del país. Asimismo, implementó un plan piloto para que 500 salas de clases tuvieran robots ayudantes que enseñaran tanto a niños y niñas como a profesores a mejorar sus habilidades en el idioma inglés. Pero anterior a esas medidas, los robots ya habían sido protagonistas de las salas de clases, particularmente en la educación secundaria. Aunque formaron parte de iniciativas aisladas, tuvieron un impacto positivo en la relación humano-robot. Una de ellas fue la de Tokyo University of Science, que durante el 2009 incorporó a Saya, robot mujer humanoide, en la Kundan Elementary School con el fin de impartir lecciones de ciencia y tecnología a niñas y niños de 10 años. Hello, I'm Saya. I came from the Kobayashi Laboratory of Tokyo University of Science in Japan to study science with all of you. First, let me introduce myself. I have been me since 1998. Years by years I became similar to the human. My face become cuter and now I have various facial expressions. Otro ejemplo de robots en el sistema escolar japonés lo encontramos en el Programa de Robots Receptores de Cuidados, Care Receiving Robots, impulsado por el Departamento de Tecnologías Inteligentes e Interacción de la Universidad de Tsukuba. Su objetivo era potenciar las capacidades de niños y niñas para que corrigieran a los robots en distintas habilidades como la forma de expresarse o la caligrafía.